Ella es la que tiene la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la tu la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la la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 el pueblo Lo Judas. El pueblo de Judas. El pueblo de de El de de Red muffin, we muffin, red muffin, red muffin, red muffin, red muffin, red muffin, red muffin, red muffin, red muffin, red En si me fui me fui la ley, si me fui ley, me que bueno soy futakeche, soy kimlu que hay que ranin, guarianteuir, te feimu, nurpufuin, fechi uirin, tu feimu tu computador el papel, feiti. Casante, pues, el día de calendario. de el día el de en el día el día el el Pulpan caída luchando porque el que que es que es que un y un es que que y si no, no es que la un viaje. No es que sea que sea un viaje. No es que sea un viaje. No es un No que me ha puesto en el pulmón, me ha en el pulmón, me ha puesto el pulmón. Y me he puesto en el pulmón, el pulmón, me he el pulmón, me he puesto en el pulmón, me el el y que el café que se ha café que se el café en que el gobierno el gobierno de <tose> no febrera, el gobierno de la de la febrera, el gobierno de la febrera, el gobierno de ni la Cabuleque. Si que tiene que aquí. y bueno, agradezco la presencia de, de, de los chaqueches de los huequeches, de, de las ñañas, de los damientes que están aquí presentes. Y también la invitación que, como dije, se me ha hecho aquí para poder presentar, eh, hablar eh, un poco, si quieren dentro de este tiempo que tenemos, de este trabajo que, que se viene iniciando de hace ya tres años, ¿no? Tres años. Y aquí tengo, eh, este es un primer ejemplo, este ¿no? es el segundo, ¿cierto? Entonces, eh, bueno, se me ha pedido acá un poco contar lo que aparece en el, en el nuevo calendario. Entonces, yo traté de orientar un poco a cómo poder eh, mostrar algunas cosas relevantes. En primer lugar, quisiera destacar eh, dos, dos, dos cosas acá. Uno, eh, que este trabajo es, es producto de, de, una, de un trabajo colaborativo, ¿cierto? Eh, nace un trabajo colaborativo entre eh, eh, la agrupación de Historia y Mapuche, ¿ya? que aquí lo conforman eh, Nelson Lobo, no sé si estará presente acá, ¿no? uh -huh. y eh, también eh, Android Stoffer. Uh -huh. <risa> ah, y en conjunto con Kimertue. ¿Quiénes son Kimertue? En los primeros momentos eh, aparece ahí como eh, referencia también Víctor Caligar, eh, en conjunto con también, ahí es también Ando Fiestor, ¿cierto? que esto fue llama la atención su nombre también me pregunto siempre aquí son ley de chiruí y se incorpora este año este año 2018 al 2019 ya según el calendario lo añadía la montura la, la, la, la la entonces eh, historia mapuche como decía es una agrupación que ellos están dedicados a investigar, ¿cierto? A investigar eh, y editar materiales eh, a, eh, históricos, en este caso, y ponerlo a disposición del público, del público en general, eh, para, para que así podamos abarcar un poco más la historia de nosotros, la historia Mapuche, ¿cierto? La historia que es desconocida, que no es eh, entregada en los colegios, que, aquellas que no enseñaron y que no se enseña todavía eh, y en el caso de Quimertúe que también es un espacio educativo ambos, para mí, a mi parecer no son un espacio educativo eh, y en este caso Kimertube se caracteriza por, por eh, entregar estos, eh, estos conocimientos ya, estos aprendizajes a través de páginas web no sé si, quienes han podido revisar eh, las páginas web ahí encontrarán, por ejemplo, como estrategia de enseñanza eh, las imágenes eh, gráficas eh, y también eh, imágenes audiovisuales, ¿cierto? Entonces es interesante eh, ese trabajo de ambos, acá, de ambos, de ambas agrupaciones. Eso es un poco para, para contextualizar cómo nace este, este trabajo. ¿verdad? entonces eh, <coughs> Eh, y desde ahí me parece que nace la propuesta, ¿no? Del calendario, que ahí también lo dejo como, como pregunta y cuando no sé, no quiero que van a comentar eh, también su trabajo, eh, más allá de, de, de realizar, no sé, eh, de revisar archivos y de llevarlo al papel, también me gustaría, por lo menos a mí, saber un poco más, ¿cierto? Eh, el, interés, el interés más allá de de lo académico. ¿ya? Eh, entonces, el calendario, ¿ya? como dije en el primer ejemplar, que es del año de junio del 2016 y mayo del 2017. Ahora tenemos el ejemplar de junio del 2018 y mayo del 2017. Por lo que pude observar, el, el, este trabajo tiene, ahí luego me a a corregirá, ¿ah? ¿sí? eh, tiene una base del calendario gregoriano, ¿cierto? como con esta propuesta ¿no? Así de, lo, de la semana, de los meses ¿ya? pero que también a mi parecer eh, fueron incorporando ya eh, incorporando eh, algunas cosas, algunos elementos ¿ya? por ejemplo eh, del orden, el orden ¿ya? desde la perspectiva del conocimiento mapuche el orden del tiempo del espacio y de, lo, de, de los acontecimientos. ¿Ya? Entonces, el, este calendario que tiene como base el calendario gregoriano no empieza en enero, no empieza el primero de enero, sino empieza eh, acá en, en junio. Junio, ¿ya? Y aquí dice junio, ¿cierto? Ahí también hay aspectos de la lengua que es que, que interesante cómo lo vamos planteando. Entonces, eh, este primer ejemplar que tenemos acá tiene una característica también diferente al, al, al actual. Primero encontramos en la primera página, ¿cierto? Una propuesta del Guñonantu del o del Huachipantu, ¿cierto? Traducido, acá, Entonces, lo interesante de este segundo ejemplar es que acá encontramos eh, rema continuo, ya. Eso, eso es, es, es, es interesante, ¿no? Porque nos vamos despojando un poco de la comunicación, como impacto, digamos, visual, como impacto visual también la imagen. ¿ya? La imagen es súper interesante acá porque eh, tenemos eh, el guionante, alto que es eh, un ciclo natural que ocurre en esta época de naturaleza, ¿cierto? ¿Cómo sabrán? Eh, eh, se conmemora en esta época el regreso del sol hasta esta parte del territorio, ¿cierto? ¿Sí? Entonces ahí lo tenemos, aquí lo proponen en la primera parte, ¿cierto? Y con los dibujos también, el porqué, cuál, cuál sería el, el, el fenómeno también natural que ocurre, que en es el de ¿cierto? ¿Ya? Que se eh, presente y se ve más visiblemente en esta época ¿ya? y es razón por la cual celebramos, ¿bien? como se dice, un año nuevo, o al regreso al sol, un nuevo ciclo. Entonces, esos elementos fueron incorporándose acá en este nuevo ejemplar, ¿cierto? Que acá eh, ya estaba traducido. Eh, otra cosa interesante, también, que en el primer ejemplar no, no, no aparecía, y que aquí aparece, ¿cierto? Que son eh, citas textuales de, de, de personas mapuches. No, si tenemos, por ejemplo, una cita de victoriano para en y en su cita dice ¿Sí? también claro, que uno hablar que ni tenga ni eluirino que mi cita tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan de de va incorporando también nuevas palabras, sobre todo los que están en proceso de aprendizaje. Entonces, voy destacando aquí algunas cosas eh, así por, por mesa, así que lo vamos a demorar hasta el próximo año porque hoy eh, metemos Entonces, la primera cosa acá, eh, cuando se hablaba de tu culpa en ¿cierto? Tu culpa en 80, tu culpa en Tú eh, por ejemplo acá voy a empezar de la primera para que se hagan una idea eh, esto ya, ya no está en, en castellano ¿cierto? como era en el primer ejemplo en el primer, en, acá aparece por ejemplo en el año 1818 dice Chile, Chile, mi estado de Chile, chileno, mi aina mapuche, milenio y cumbio le oílo de comer ahí también hay una, una estrategia ¿no? de poder ¿no? tratar de entenderlo desde el punto de vista de la lengua entonces tenemos acá acontecimientos por ejemplo, eh, yo cuando revisé acá pensé que el, el acontecimiento más antiguo ya en tu curso, el más antiguo que aparecía acá pensé que era, estaba en el año 1557 ¿ya? entonces yo le puse esa, esa época desde el punto de vista de ¿no? Mapuche ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? es el maricwill, como muy antiguamente. Eso donde habla de García Octavio en dos años octavo, ¿no? No, pai, esquina, what, y puso Ottawa, ¿no? Nado esquina, son datos que van ahí entregando. Ese es un el primer eh, elemento que yo aquí consideré cuando estoy revisando el material. Entonces luego pasamos también a, a, a junio, perdón, a julio. ¿ya? Y a julio también aparecen ahí un montón de elementos. Por ejemplo, eh, que eh, se destacan eh, acontecimientos relacionados a, a la problemática actual, por ejemplo. Ahí eh, eh, me, me pareció interesante que se destacara, por ejemplo. Eh, el, la defensa del, del río ¿ya? Eh, en este caso del río, del, del río en, en el río Pigmaisquiel en el sur en el que es sí. un espacio sagrado importante y ahí por ejemplo se gana eh, eh, un se gana en este caso un una, cuando hay una problemática, eh, se gana un, un espacio digamos, de, de, de, de lucha y de, de resistencia. ¿ya? Hay, una, una, hay, una, hay una resistencia en esa zona y eh, en la fecha del 11, del 11, que aquí también lo destaca, ¿ya? Eh, se gana el hecho que no se construya, por ejemplo, una empresa hidroeléctrica. Eso lo destacan acá. Y eso es actual, no es del país Wifi o del Wifi Entonces, acá también lo que hacen también es jugar entre lo que ocurre en, en, en el pasado y en, el, en la problemática actual. Y lo van acá incorporando a, a, este, a este calendario ya, eh, mapuche, por decirlo de nuevo. Eh, también hay. Eh, se incorporan al por ejemplo, hechos que, que, que ocurre con las personas. Por ejemplo, aquí se menciona a, a Reuke Payalet, ¿ya? cuando saca eh, Reuque, en este caso, eh, la, la, la mujer una mujer, ¿cierto? ¿Ya? Eh, que saca su libro, ¿cierto? Cuando le hace una flor. ya también lo van a incorporar como elemento también importante. Eh, y, y así también van nuevamente eh, colocando citas textuales ahí, por ejemplo, de Manuel Manqu Manquilé, Manuel Hermeo, no Huesa y Adel, por son, ejemplo. Son citas que no van quizás al, al, al contexto de, de los hechos históricos, de los acontecimientos o problemáticas. Pero que aquí me llama la atención porque es, es como para pensar y detenerse un rato y decir, ya, claro, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué hay eso? <te> <exploitation> no es sí, interesante ese juego que van a hacer de ahí, bueno. ya, me llamó la atención, ¿sí? ese, ese, ese juego de, de, de colocar acá acontecimientos, de hecho, de la gimnasia, eh, <tose> bueno, me llaman de dinero y de asignación, pero bueno, quiero decirle tu culpa a Entonces, eso, ya. Entonces... Eh, en el mes de agosto, sí, solamente eh, aquí destacar, por ejemplo, eh, muertes que también de, de gente que ha sido importante. Eh, también lo van incorporando acá. Y hay una cosa que, eh, que me llamaba la atención. Por ejemplo, también lo dejo como preguntas, como para debatir al final, ¿cierto? Eh, en, en, en la actualidad en agosto ya, en, en los tiempos actuales, en el mes de agosto hay una fecha importante, por ejemplo, que es el 28 de agosto. No sé sea, si alguien sabe qué ocurre el 28 de agosto. Entonces lo voy a dejar ahí también como... ¿Qué ocurre? ¿Será importante incorporarlo? y Me preguntaba yo aquí dentro de, de, de este material, ¿cierto? Son eh, de alguna manera... El 28 de agosto, lo voy a decir. El 28 de agosto es el día de... de, de el día de San, San Amistí, ¿ya? sí. pensaba que Entonces, ahí por ejemplo, desde el punto de vista mapuche, hay un, se ha construido un conocimiento en todas a fechas, Súper importante. Entonces, ahí también, ¿ya? ¿Cómo se, cómo, cómo, si podemos o no podemos hacer ese, ese también ahí de si de, de, se puede incorporar o no se puede incorporar? Se sí, fui así anotando algunos elementos acá en este material. Y, eh, por ejemplo, también en comparación con este calendario eh, anterior, se van incorporando también otros acontecimientos, ya que yo traté de, de ser y también se traté de, de ir ahí comparando lo que, lo que había acá con lo que se fue incorporando Eso me también que acá eh, incorporan eh, algo bien interesante que justamente está aquí en, en la polémica reciente, ¿cierto? Por ejemplo, en el 2013, Pascual y está acá Anicentro Rodin, Pai Tinei Mu Por ejemplo, estaba destacado aquí y aquí sí se destaca también hay, eso, esos acontecimientos también son importantes ¿no? a mi parecer y hay otro también eh, eh, otra cita textual acá de María Catarino por ejemplo y, y, esa, y esa cita dice escúchame que calla mi queitas está cheque. interesante por ejemplo esa, esa, esa, esa referencia que van haciendo cierto o sea si bien es importante eh, es importante los que somos estudiados, pero también es importante los que están que que mantienen la vida. Aquí que aparece también esa cita que me parece muy interesante: e -ta -che", como para ir eh, recordando eso eh, cada día. Y bueno, eh, también destacar en. Eh, en, en octubre, me llama la atención acá un, un acontecimiento que también lo dejo acá como para, para comentar, para eh, hacer luchar. Eh, hay un, un acontecimiento que, dice, eh, que, que ocurrió en el año 1991. Dice, Universitario Mapuche, Pehún, Dumún, la que no conoce Pedro de Valdivia ni estatua. Sí. Interesante y que aparezca eso como, como acontecimiento y que se, se, se plasma acá en el y del tumulto. ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Qué dirá ahí? No le voy a decir porque ustedes tienen que revisarlo. ¿Es, eso se destaca en octubre, para que vayan viendo ahí qué es, qué, es, qué significa eh, otra cosa también por ejemplo eh, al, revisar, al revisar acá los los he hechos ya eh, acontecimiento me llamó la atención porque que, que, que yo creo que a, a cualquiera le pasaría ¿no? por ejemplo en el año 2006 Lai Lomcópehüenche José Antolín que pucar al en mi caso yo me pregunto quién es y Mintan José Antonín Tideo de mí, quirlásico. Se me preguntaba quién es, yo me pregunto eso, ¿cierto? Entonces, eh, yo creo que en ese sentido también acá cuando van dando estos pequeños datos acá, eh, es interesante que si surgen estos datos eh, es no quedarse con, con lo que aparece Tratar de ver quién es sí. ¿y quién es? no es ¿cierto? si uno habla de futura, todos saben quién es calcultura no sé si todos saben siempre falta algo por, por conocer entonces eso es por ejemplo a mí me llamó la atención que me llamó la atención porque que puca ralco, me suena que pucarralco ralco ¿Ya? y... Sí. Me han preguntado qué significa Ralco, ¿el Ralco ¿O, o, o tiene otro nombre en por eso? blanca, Porque según los lo Mapuche dicen que Ranco Ralco, después con de las madereras, todo eso, todo que y pasó a Ranco noticias en, en mis mm -hmm. años había, cuando se sale la radio, había un Ralco Noticias, que era Ralko. justamente el Ralco, pero los me decían que era Ralco. Otra expresión también acá, ¿ya? Que quiero explicar que está en noviembre. No se lo voy a decir, pero se lo voy a leer, ¿ya? Para que ustedes descubren qué significa. Pero es interesante, por ejemplo. También es de Manuel Mañkelet. Por ejemplo, dice... A cuál me ha la mucho, que está escuchando. Piensa, ¿qué podría ser eso, no? Otro llama la atención. Y entonces, de noviembre nos pasamos a diciembre, a... a... ¿ci ¿cierto? La lectura es también el tema de la lengua acá eh, eh, me parece que sí asume una del castellano asume una, una, una pronunciación eh, del mapuzú y, y eso y eso es, es y, eh, y siempre, me parece a mí siempre, no, siempre, no que, mai, que tiene influencia pues, tutsche no sé puede ser me parece <risa> ya <¿se trío? risa> por qué será eso <risa> ¿Tú también otra cosa importante. en diciembre diciembre, diciembre al pillete. ¿Qué es importante destacar acá? Que hay un, un escrito eh, al, al, al, acá al inicio, que retrocediendo al, al inicio, al junio, al mes de junio, junio, junio, junio, pillete, de pilei, unión al ¿Ya? unión ¿Pero qué ocurre en diciembre? con ese antú que está quedando paseándose por este lado ahora mismo entonces lo que escriben acá las niñas dice las niñas eh, dice tu fachi checame kamen antú ujuifike pepical que es weke -e fun ni nuevo en uno, al ficha fe, y el el fe, que fe, ni bueno para mal, se yo entonces. Eh, cuando yo leí esto, eh, me hizo mucho sentido eh, y me, me acordé de que en, en nuestra zona, aquí en en, en, Bustú, en el territorio de Tutu, eh, se, se concentran todos los guillatunes, los guillatunes los principales. ¿Sí? Entonces, eh, ¿por qué? Porque, bueno, hay en la época donde hay muchos... Eh, Frutos, ¿cierto? Frutos, eh, eh, semillas, eh, que hay fish, dice acá. ¿Y qué mojemos? ¿O es qué mojemos? Entonces se hace la miniatura acá. Y siempre los la se llevan todos eso, esos alimentos. Las aguas, los poros, eh, el trigo también. Eh, y entonces eso tiene que ver con, con, con el cambio, de, o en este caso, lo que nos entrega la naturaleza. ¿Pero lo, lo más interesante? Puedo sí. agregar mirando mi, mi love de limón. Más más y Bueno, yo nací en diciembre, <ríe> es un cuarto muy importante. <ríe> que resulta que... Me eh, eh, incorporar acá, ¿no? <ríe> <ríe> Por favor. <ríe> en, en, en mi zona justamente en, ese, en, en esa época ya antes es el camarín que la también la María Lara la, Villapán presente acá. Ah, el ah, Piti también acá. <risa> el café, <risa> el <café. risa> ellos son testigos populares, picha, un casco. Nada, <risa> eh. Entonces, y mi, mi, Margarita. mi, mi, mi, ah, mi, mi. Margarita, Margarita. Canio. Margarita, ah, mi abuela, la chosa, <risa> mi. A mi que está, el chéniro. Eh, resulta que justamente en la dice se dice, yo, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, que mira, <tose> <tose> Eh, bueno, ahí complementando, eh, o sea, la mía aquí está complementando también estoy acá eh, eh, presentando. Eh, eso por un lado, ¿cierto? Que tenemos este, este, este tema por un lado de que ahí, eh, la naturaleza no entrega eso, nos ofrece eso. Pero hay un tema también que destacan acá, ¿cierto? Que es el Wiñote eh, Kamen Antú. Entonces a eso quería también centrarme, o sea, quería destacar, ¿ya? quería destacar eso. El Wuñote Kamen Antú, que también, eh, como la gente antiguamente era muy observadora, entonces ese huñote kamen ante es cuando el sol se tanca en esta zona y tiene que eh, volver hacia el norte. Entonces el sol se mueve para acá. Y es que tiene mucho sentido con el niñatún yes. eso. Disculpenme, no quiero a decirle, pero lo siguiente. Usted es muy gracia pero está ni Kukuyamu. O sea, Kukuyamu usted está ni Kukuyamu. Y también, ¿qué fue? Siempre año nuevo pierde de Camtaché. Junio está muy tripando. Entonces ahí en, en lo que está diciendo es justamente en la, en la contraparte del 500 de Canalca uh -huh. que existe en el Huesipantún, que hoy por hoy, y yo también quiero echarme aquí esta palabrita, que la gente está diciendo ahora, no, si sí, no es Huesipantún, Huesipantún, pero que justamente ambas vuelven, ahí es lo que justamente está importante es que vuelven, sí. para nosotros vuelven, resulta que yo vivo en Chaura, Tainiló, eh, eh, tenemos dos volcanes, tres volcanes, el volcán Danil, uh -huh. en diciembre llega hasta ahí, que tiene que volver hacia el norte, y después tenemos el, el volcán, el volcán eh, Yaima, llegando hasta por ahí más o menos, tiene que volver hacia el sur, entonces Guilló y Cauilla, uh -huh. entonces no... Claro, está bien, yo siempre digo, el huesco es un tema, pero el guiñuelto o el guiñó antes también es con, to, con todos los elementos de este diciembre y en el día de junio. Pero resulta que en junio Tañicuy eh, decía, eh, eh, este en diciembre el diciembre el hueso porque ahí están los brotes, estamos ahora. El hueschipanto, porque no es lo mismo que en diciembre. Y Siempre están todas maduras las cosas y esta lista ya madura para comerlo y por delito ya también tal vez fue comible y, y todo ese elemento. Pero el, el nacimiento de esos elementos de esos, que es ahora en junio. Uh -huh. uh -huh. vale. Sí, sí, eh, lo que pasa es que yo creo que cada territorio también tiene.. Eh, su forma de, de, de plantear o de decir una denominación para estos acontecimientos naturales. Por lo menos aquí en mi territorio, como decía, se entiende ese también antes, porque vuelve hacia allá, pero también uno puede decir, en eh, el hay varias formas de, de destacar esa, ese acontecimiento ya, que ocurre por esta zona. Entonces, pero eso me parece interesante porque yo lo, lo relacioné con, en este caso con, con mi cotidianidad, con mi... ¿Ya? con mi vida ahí social en, en tuk -tuk. Entonces me pareció interesante acá que lo, que lo plantearan de esa manera también, porque claro, yo creo que cada territorio eh, tiene su, su acontecimiento propio también. ¿ya? Así que ese es con diciembre. ¿ya? Y aquí también se destacan otras cosas, por ejemplo, eh, se destaca a... ¿Quién es Rayén Cuchal, por ejemplo? Tienen lo solo destacan acá en el Soprano, en Cantufe, de ya, del año 30, 38, por ejemplo. Así como, ya, eh, interesante también, porque eh, yo creo que, por un lado, aquí que cuisir un momento, y tu culpa, acá, por fumo café, o el que se fumó un pan en un Guadiana, de la ciudad también, también se va a incorporar. Y, eh, por ejemplo, en, bueno, en diciembre acá eh, también muchos, muchos acontecimientos, ¿cierto? Y, y a mí, en mi caso, que, que me gusta, no, no es que hay un, un interés también en poder eh, realizar trabajo eh, en la zona cordillerana. Entonces, aquí me aparecieron el dato de, los, de, de 19, 1880, ¿ya? Que a veces poco y nada se conoce también por acá, en esos acontecimientos. Por ejemplo, dice: Juan Argentino le con tu chapa chapa meu, las nufigan, alunche. Entonces, aquí lo que, lo que yo eh, eh, pensé en ese, en ese momento que leí esa parte, dije, esta es un territorio igual eh, conocido para mí. Entonces, pero qué interesante sería que ese acontecimiento que ocurrió en 1880 eh, profundizarlo en los tiempos actuales. Y eso que ocurrió hace tiempo, ¿cómo está en la, en la memoria de la gente? Entonces, ahí también hay otro, otro asunto que destacar. Y en enero, enero, enero chiquillera, un parque de chico. Y eh, otra cosa también que en febrero, eh, eso ya se, se, hizo, eh, se hizo mapuche eso, ¿no? Mapuche guariache principalmente, por decirlo de una manera. Eso del 21 de febrero, ¿qué es lo que pasa el 21 de febrero? ¿Mm? ¿Qué un pasa el 21 de febrero. ¿Fantep? Por sí. Dice, sí. ¿Qué ocurre en Dice, ¿qué tu mapuche? es eso? Es la celebración de la lengua. Lo destaca también, ¿cierto? Como para, eh, para que no se nos olvide que ese fue el día que se estableció y el día que también todos lo, lo, los movimientos eh, sociales, jóvenes, mapuche, hicieron eh, que no se olvidara eh, esto de, de revitalizar la lengua, de reivindicar la lengua, así que está también aquí en el camino. Entonces, eso. Y otra cosa importante, acá en, en, en marzo, ¿verdad? marzo chiquilleno. Chi por ejemplo, eh, en el año 2018. Tiempo actual, también aquí está una noticia bien interesante, ¿no? Un suceso interesante, me parece, ¿cierto? Algo lo colocaron acá. 2018. <coughs> Emilia Nuyao Ancapichú, tiburón Mapuche, diputada en el Twitter y Congreso Chileno Más. Una noticia interesante, me parece, ¿no? Porque eh, al parecer es una de las primeras mujeres. Que ocupa una silla parlamentaria. También acá está destacado. Eh, bueno, eh, eso en, en, en marzo. Y otra cosa también, en, que en este caso en abril, bueno, de, de marzo a abril, acá eh, hay otra cosa importante que que me parece a, a propósito de, de esto de, de, de, de tener acá la igualdad entre hombre y mujer y eso, es que se fueron incorporando también, cuando fui revisando en el, el, el, el calendario también, porque había conversado con ella y a ver si era cierto si eso de que se habían incorporado más cosas. <risa> o sea, me di cuenta de que, eh, claro, se incorporan más eh, acontecimientos relacionados a las la mujeres. O sea. eh, Será porque estamos eh, con un tema acá eh, justamente... Eh, y un tema contingente, ¿cierto? Eh, entonces acá aparece que, no sabía que existía, por ejemplo, una, una, la primera mujer presidente candidata en el año 1935, ¿sí? que tiene re en relación de parentesco ahí con el mini, con Augusto Pandilé, Me ¿sí? parece que tiene vinculaciones. Se trata del mini Augusto Olueque, ¿sí? la, la primera mujer, un erupto que fue el, el Twitter, ya pa a Quinto ya que es una de las primeras mujeres en presentarse candidata dice. el presidente de la sociedad femenina araucana y además es secretaria de la Federación Araucana ahí tenemos un primer dato que ustedes por supuesto van a profundizar más ¿ya? si tienen el calendario para que tengan como paso y, eh, bueno, hmm. otra cosa que aquí me, me, me, me llamó la atención en el mes de mayo, entonces sí, también lo dejo como pregunta a los, a los bien, bien muy bien calendario, ¿Sí? donde dice Milton Huica, presidente chileno y Corte Suprema de Justicia, muy y ley antiterrorista. Interesante el tema. Nelson Mirta Mica También lo quise destacar ahí para, para que se puede un poco profundizar Y, bueno, eso es como los meses que ya, ya hicimos el recorrido, ya estábamos en el ambiente. Entonces, para finalizar, para finalizar el comentario, lo que tiene en parte, en parte, porque yo no hice la lectura completa de lo que aparece acá en cada mes, desde, desde el 1 hasta el 31, por ejemplo, en el caso de diciembre, en el caso de enero, del 1 al 31 también, son, son, son, son muchos acontecimientos que hay. Entonces, para finalizar, en el mes de mayo también aquí hay otro. Otro pequeño sumo de la ñaña María Catrileo, que dice, pero más el umed, ma Sí, también. Pero más el umed, ma ¿Quién te si pila y si ¿Quién le hace? Pero más el umed, pila y la Muy interesante la palabra, peuma claro. Porque peuma es si uno de nosotros si es como soñar en Wicca, uno, uh -huh. soñar, sueña cualquiera, pero más con el es ver algo del ser, más que, que uh -huh. y eso es pues, ver más, o sea, y, eh, va a humar, ver durmiendo, pues, diría, pero, pero eh, en, ese, en esa misma frase ya está viendo otra, otro tema, está viendo prácticamente lo que, que hay que ver, de lo menos así, porque no, no es como el traducirlo así como claro, sueño, soñar, O sea, al... soñar en el caso de le quitan el valor de decir sueño en vez de decir vio el sueño. Uh -huh. Porque el literalmente sería en vez de sueño. Uh -huh. este uh -huh. Es el valor que le daría yo, o sea, le doy, le daría, doy. El peumán, pe, más, sí, el peumán, el peumán, el peumán, el peumán, el el es una persona claro. de decirle futuro y, tanto, el y para deseo. siempre el, el, lo, que, lo que el sueño se ve se haga realidad uh -huh. feliz, feliz también. Cachem, chupale y tu ya como para ir cerrando porque si no, el tiempo se nos va, no vamos a llegar, no vamos no, a finalizar el, el año. Ya, eh, otra cosa interesante también acá es que para algunos será bueno, para otros será malo está aquí en Falle, eh, es que también acá al final incorporan, eh, que desde el punto de vista lingüístico le llaman, señal de paisajismo lingüístico, ¿cierto? También como para ir acercándose a que hoy en día vamos a encontrar vamos a un escrito en varios pasos públicos, o Entonces sea, aquí tenemos algunos ejemplos que aparecen acá y claro, yo al leerlo yo lo entiendo, pero me preguntaba si una persona no alfabetizada no se entenderá. porque eso está, está finalmente pensado para, el, para los que estamos alfabetizados también, esa es la otra reflexión que quería hacer entonces, acá por ejemplo, ese mártir está a uno a él ¿está bien? no, no vaya por el mártir acá por ejemplo Pacho <túbe> ahí ahí como le quedé un poco la... Entonces no voy a... Rascón, Nerla, Chipagüe, Concube. Eso es el... Eso es Ese elemento también tiene el, el calendario. Tiene mucho, muchas palabras, con, con dibujos entonces... Como que se mantuvo un poco eso, pero solo en el Mabufugu. el Mabufugu no completo. el clínica, entonces, esa es la, la, la gran diferencia que hay entre el trabajo anterior con el trabajo actual web calendario web calendario, web calendario y bueno, al final también podrán encontrar eh, ahí bueno, al final podrán encontrar una sorpresa no para que se motiven y eh, puedan adquirir el, el calendario eso, de manera general eh, presentar y contextualizar de qué se trata el trabajo a mi parecer, o sea, los no, elementos que yo estoy considerando ¿no? y bueno, como comentario final esto desde mi eh, desde mi perspectiva ¿no? de, de cómo eh, veo yo este trabajo en estos tiempos ¿ya? Eh, y las posibilidades también que este tipo de trabajo nos, nos puede entregar hoy en día antes de uno. Por ejemplo, disculpan eh, Mapuche Tumú. Tiene muchas posibilidades, muchas posibilidades para trabajarlo fuera del contexto académico, dentro del contexto académico. Eh, por ejemplo, eh, esta es eh, un, una pequeña referencia, tal vez, para algunos, que eh, si uno quisiera profundizar. Tiene que recurrir a otro, a otro complementario, ¿cierto? Eh, para trabajar diversas temáticas. Sirve de guía entonces para buscar material complementario, ¿no? que sean talleres, conversatorios, etc. Eh, por ejemplo, en el contexto educativo. Un contexto educativo sería, no sé, a mi parecer, como, también como propuesta para quienes son profesores, acá están, eh, Teniendo este, este material ¿ya? en un aula, ya sea en una casa, o en cualquier espacio, podemos trabajar uno o dos acontecimientos, ¿cierto? y profundizar en eso. Obviamente nos va a servir mucho como para educarme y conocer más sobre lo, lo que aparece acá. ¿ya? Entonces eso es como, como propuesta eh, educativa. Y además, eh, sería interesante, por ejemplo, eh, eh, trabajar, asignar un tema a, a, a los estudiantes, por ejemplo, en un contexto ya más, más, más educativo, más escolar, más de la enseñanza básica, de la enseñanza media. ¿no? Porque estos temas, como pues, digo, no son, no son trabajados, no están, no se enseñan. O sea, en ese sentido creo que es un material que, que nos da esa posibilidad. ¿ya? o eh, que uno tiene que aprovechar esa posibilidad ¿Otro, otra, otro comentario final y consideración también que también se lo dejo a, a los Nien sí, por ejemplo, no sé si se, como propuesta ¿ya? como propuesta y comentar este material por ejemplo, será sería bueno tal vez eh, incorporar otros hechos ¿A tu culpa en pero a partir de los relatos orales, de cada, de cada territorio. Quizás sería bueno, sería bueno, que, ya, lo dejo también como pregunta. Por ejemplo, que cada comunidad desee incorporar un acontecimiento que sea relevante para ese, para ese territorio. No sé, tal vez, podría ser. Y... Eh, también destacar en el material las distintas expresiones que aparecen, ¿ya? expresiones que son muy propias, muy muy de, mapuche, muy de la oralidad mapuche, ¿ya? destacar en el, en, el, en el material. Y también aquellos que han ido construyendo, ¿cierto?, con, con esta idea de, de concepto, cuando uno crea, nuevos nuevo conceptos, nuevo, neologías. Neología. Neología. Muchas gracias. Atento a. Mí. Y, eh, Finalmente decir que, no sé, a mi parecer, el material, de alguna manera, cumple con la idea del Tukul Pansumo. Tukul Panyan, Hakeo Mechizumo. Ilkezumo, Chiquenzumo, Chakezumo, Marikwifizumo, Fantepuzumo, ya. Sí, creo que cumple ese propósito que me parece que tienen ustedes con entonces, eh, eh, felicitar a los, a los autores, a los bien, a Will, Fugú, por este trabajo. Y bueno, pues, invitar a, a ustedes, Fulamien, Suñaña, que puedan también darse el tiempo de revisar este, tu culpa. Eh, Félix, más que Santo María. Esto como fiel. Está ahí, está